Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver cuáles son los 5 fenómenos naturales más peligrosos captados en vivo. Número 5, si has visto la película de 2015 de San Andrés, entonces esta grieta en la superficie de la tierra puede parecer familiar, podrías pensar que es ficción. Pero en marzo de 2018, en el suroeste de África, en Kenia, una grieta gigante en la tierra apareció de la nada. Los investigadores creen que la placa tectónica está provocando que el continente africano se parte en dos. También se cree que las lluvias torrenciales que producen en la zona harán que la grieta aumente de tamaño. Afortunadamente y probablemente pasarán millones de años antes de que el continente africano se parte en dos pero hay muchas posibilidades de que esto ocurra, si observamos América del Sur y África por ejemplo veremos que estos dos continentes encajan como una pieza de puzzle, esto se debe a que hace 250 millones de años era un solo continente que se llamaba Pangea. Número 4 El meteorito de Las Vig fue un meteoroide que explotó sobre la ciudad de Rusa de Las Vig en la región de las Urales el 15 de febrero de 2013. Según se informa, la explosión fue tan potente que las detecciones de las estaciones del monitoreo se dispararon hasta la Antártida. Las ondas de choque destrozaron ventanas y edificios en seis ciudades diferentes. Varias cámaras de coches consiguieron captar en cámara el meteoro que atravesó el cielo a una velocidad de 65.000 km por hora. Más tarde se descubrió un agujero de 6 metros en el lago el lado de ese barco donde el meteoro se posó los expertos creen que el meteoro brilló tanto que ocultó temporalmente el sol el incidente sirvió de advertencia en las agencias espaciales para que prestaran más atención a las pequeñas cosas que vuelan en órbita ya que podrían suponer un peligro para la tierra afortunadamente este meteorito era relativamente pequeña de unos 18 metros de diámetro Solo para dar una comparación el asteroide que acabó con los dinosaurios y el 75% de la vida en la tierra hace millones de años tenía un increíble de 10 a 8, 80 kilómetros. Número 3, probablemente todo el mundo ha oído hablar de tsunami, pero sabías que también existen los tsunamis de hielo, estos son causados por fuertes vientos que empujan el hielo de los océanos o lagos hacia la costa. Aquí vemos un tsunami de hielo en el estado norteamericano de Minnesota que fue filmado por Dale Johnson el 13 de mayo de 2013. Los potentes vientos empujan el hielo hacia adelante, haciendo que destruya todo a su paso y se estrellara contra varias casas. Los tsunamis de hielo son eventos poco frecuentes, pero tienen un aspecto bastante aterrador. De hecho, no puedes hacer otra cosa que quedarte mirando. Imagina que fueras tú que vieras su casa llena de hielo. Número 2. Los deslizamientos de tierra son eventos en el que el suelo comienza a moverse y a deslizarse por la ladera de una montaña, suelen estar causados por erupciones volcánicas o por fuertes lluvias, el mayor deslizamiento de tierra ha captado por una cámara, se produjo el 18 de mayo de 1980 cuando el volcán Mount St. Helens de 2.500 metros de altura, entró en erupción en Washington. Tras la erupción volcánica, salió del cráter una enorme nube de ceniza que cubrió toda la atmósfera a 24 kilómetros por hora de altura y pudo verse a cientos de kilómetros de distancia el desprendimiento. Provocó grandes corrimientos de tierra, ondas de choque y arrasó bosques de teros. En la actualidad, unas 3.000 personas viven cerca del volcán. Los científicos creen hay una pequeña posibilidad que vuelva a ocurrir lo mismo, pero el volcán sigue siendo vigilado muy de cerca. Número 1: El rayo sigue siendo un misterioso fenómeno natural generado por cargas eléctricas opuestas en una nube. Sabías que los rayos caen unos 8 millones de veces al día. Afortunadamente, la Tierra es un lugar grande y suele acabar en nuestros océanos. El canal de YouTube de Slow Knox. Viajó a Singapur, donde se registra la mayor actividad de rayos en el mundo. Es increíble ver cómo se ven los relámpagos cuando se ralentiza la secuencia de los videos.